Ah, somos un pedo de Troll y queremos saber qué número tiene. Ah, sí, espera un segundo. Bueno, pues en mi, en mi Twitter me han enviado este spam. Hola, oye, espero enamorada no a invitarte a mi canal de Videobox, tengo poco, empecé, ojalá, guste. Y hay un link, lo pulso y ya vamos a ver qué hay. Bueno, y este es el canal que me envía el spam Vamos a ver, mil suscriptores y nosotros... Estoy muy aburrido... Ah, ya sé, le voy a hacer una broma a mi novia Va. Tiene más suscriptores que nosotros Se dedica a hacer spam En mi Twitter ¿Por qué será? Tendrías que hacerme spam tú, ¿eh? Que tú tienes, tienes más suscriptores que yo en los dos canales, en este y el de Ruche 88. Si, si, tienes más visitas que yo, ¿por qué haces spam? Porque quizás yo en Twitter tengo más gente, pero si no me hacen, no me hacen caso a mí en Twitter, les digo que se suscriban a mi canal y bla, bla, bla. ¿Por qué tienen que hacerte caso a ti? No lo entiendo. Así que. Bueno, y nosotros solo tenemos 118, creo. Ay, no lo entiendo. ¿Cómo la gente puede hacer spam en canales pequeños? No. Tendría que ser al revés. Hazme spam tú a mí. ¿Sabes qué? Te voy a enviar un tweet. Bueno, vamos a responderle. Si no se ve ya bajaré la Bueno, el spam, spam, un ca, mo, le, Tienes, mis, sus, que, yo, eh, mis, la, de, oso, 88, y, TV3, Xeroe que hacer spam yo y no lo hago un suspensivo vale y porque hablo en catalán ah me queda un punto e igual publicar y que sepas que esto saldrá en un vídeo ah somos un de troll y queremos saber que número tiene ah sí espera un segundo